Que se avecinan, se acercan las compañeras de la Comisión de Géneros de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy, en representación de ellas, Magdalena Gurini y Maggi, con quien ya hemos hablado, que además nos ve, Rizzo. Así que peinate, que porque gente, estamos, que estamos saliendo, no solo nos pueden escuchar, sino también ver. Magui, bienvenida. Buen día. ¿Cómo estás? Buen ¿Hm? día bien muy bien aquí estamos bueno justo decíamos teníamos un tema a tratar que tenía que ver con las buenas noticias que nos enteramos ayer sí sí en ese sentido habíamos pensado seguir con lo que había presentado May, la compañera hace dos semanas en relación al aborto pensándolo desde la mirada psí no uh -huh. y para esta oportunidad eh, nos preguntábamos con las compañeras cómo pensarlo desde la salud mental al aborto y, a la, y al, al aborto clandestino y a la legalización del aborto. ¿Cómo lo pensamos desde la salud mental? Bueno, en primer lugar, partimos de pensar a la salud de manera integral. ¿Esto qué quiere decir? Pensarla más allá de lo biológico o de lo orgánico uh -huh. y además apartarnos de esta idea de los dos extremos de salud y enfermedad ¿no? y pensar a la salud como un estado, sino que se piensa como un proceso. Esa es la visión de la salud integral. ¿Cómo es sí. eso? Sí, un, un proceso claro. que, ¿qué incluye, digamos? ¿Por qué lo separamos de lo puramente orgánico y físico? Porque incluye un montón de componentes de la salud, uh -huh. no solo lo orgánico, lo biológico. Y en este sentido lo pensamos en relación a la Ley Nacional de Salud Mental que tenemos que está desde el 2013, es la 26.657. Uh -huh. Es muy importante esta ley porque habla justamente de la salud mental como un proceso que está determinado por múltiples componentes, múltiples factores. Entre ellos están lo económico, lo social, lo histórico, lo cultural. Es decir, se piensa la salud no solo desde el plano más médico o de ese imaginario que se tiene social de la salud a nivel orgánico, a nivel físico, sino que se la piensa como un proceso multideterminado. Algo mucho más complejo e integral. Uh -huh. En relación a esto... Eso te iba a preguntar, justamente. Que cómo, ¿Cómo lo podemos hilar y cómo lo podemos relacionar eh, con el aborto y la salud mental? Claro. Si decimos que la salud es un proceso que está determinado por múltiples componentes, el aborto clandestino o en la no legalización del aborto puede pensarse como un componente histórico y social que está tentando contra la salud mental de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar y por ende con la salud integral. Claro. Entonces lo pensamos desde ahí. Uh -huh. eh, no solo hablamos de los peligros biológicos, que implica realizarse un aborto en condiciones clandestinas, eh, sino que hablamos de riesgos y efectos que van más allá de lo biológico y de lo corporal. May la vez pasada hablaba sobre estos efectos sí. Y ponía en cuestión la idea de, eh, de que el hecho mismo de abortar era traumático. Eso te iba a decir, si no, cómo que... no entrar en la traumatización cuando hablamos de que hay claro. efectos eh, y no patologizarlo, no decir, bueno, esto de eh, la, la, los extremos sí. salud y enfermedad, ¿cómo hacemos para entrar ahí? Para decir, bueno, tiene efectos en la salud mental, pero a la vez no es traumático el hecho de abortar, sino que hay otras cuestiones. Claro, tal cual. Lo traumático sería más bien... Eh, dado por todas la, las condiciones de clandestinidad que rodean y que hacen al hecho de, de abortar en esas condiciones. Uh -huh. Y también lo traumático viene a raíz de toda la carga del estigma y del prejuicio social eh, que circula en relación a una mujer o una persona gestante que decide interrumpir su embarazo. claro eh, Entonces, bueno, también pensando en este prejuicio social y este imaginario que, que circula eh, hay una autora que se llama Ana María Fernández que trabaja un mito que es fundamental para pensar esto que es el mito de mujer igual madre uh -huh. este mito lo que hace es eh, establecer como la máxima realización de la mujer al hecho de ser madre, como diría Facundo, Facundo, Arana? Facundo Arana claro tal cual <ríe> eso y que no hay escapatoria, no hay alternativa. O sea, si sos mujer, tenés la maternidad como destino y como algo inevitable. Uh -huh. Atentando esto contra otros proyectos de vida, otros deseos, otras aspiraciones, otras formas de realizarse que puede tener una mujer o persona con capacidad de gestar. Entonces la legalización del aborto atenta directamente contra este mandato. Lo dinamita. Uh -huh. Te iba a preguntar justamente eso. Si, si la aprobación de este de este proyecto de ley, que además es muy importante que sea voluntario, y ya dejemos de hablar de legal, que, que es legal hace mucho tiempo en, en ciertas condiciones, sí, sí. Eh, sí. ¿cuánto tardaremos, no una vez que se apruebe, en eliminar ese imaginario, en dinamitar ese imaginario social que penaliza constantemente a las mujeres? Porque es desde una cuestión moral, no Son, lo hacen porque sea legal o no. En ese sentido soy un poco más pesimista, porque en realidad, eh, digo... Sí, siempre estamos no hace falta la aclaración. a digo, favorecísimo de que favor, se apruebe o sea, la estamos, ley estamos eh, eh, evaluando digo la, eh, las conse consecuencias sí consecuencias en el sentido eh, qué es lo que deje esto y es el comienzo que va acompañado de otras cuestiones que, que se están discutiendo permanentemente sobre la mesa no soy un poco más pesimista porque eh, escuchaba con atención recién y tenemos que eliminar por ejemplo una idea ...como el instinto... ese instinto maternal... ¿Qué, ...¿qué es el instinto maternal? Terrible... ...¿qué es el instinto maternal? ...claro, bueno... Es, es, no existe... Es, ...no existe... ¿Por, ...¿por qué está tan... Eh, ...no, una madre sabe ese instinto maternal? No, no existe... ...no, no, uh -huh. no es un instinto... Sí. Eh, es, es, ...muchas veces... Sí. Eh, ...lo que pasa es que salen normativas... ...o salen cuestiones a nivel legal... ...que están mucho más avanzadas que el imaginario social. Entonces ahí se produce como cierto choque, y por ahí, por ejemplo, está la ley de matrimonio igualitario. Al día de hoy seguimos teniendo crímenes de odio, ataques lesbodiantes, por ejemplo. Sí, sí, sí. Eh, Lo mismo con la ley de identidad de género. Está la ley de identidad de género, pero al día de hoy hay muchas personas que siguen patologizando a las personas trans. Claro. Sí, eh, porque Porque siguen circulando en el imaginario social esas concepciones y significaciones que son arcaicas pero quedan Por eso, tenemos largo trecho bien. digamos, si, si se llega a aprobar sí. este proyecto hay largo camino en, en cuanto al trabajo este del imaginario y de lo, que, de lo que creemos moralmente que está bien y que está mal porque nos lo han enseñado también, ¿no? Claro. Pienso en la ESI, en la interrupción legal del embarazo, lo que nos cuesta hoy por hoy que se cumpla ¿no? Es sí. como el comienzo recién si se aprobara Sí. Uh -huh. También, bueno, eh, volviendo un poco al tema de la salud mental, eh, hay algo que eh, atenta directamente, eh, la, la no legalización del aborto atenta directamente contra algo que es central, que es la autonomía, ligada a la capacidad de decidir, ¿no? Sí. Sobre nuestras corporalidades y sobre los proyectos vitales, sobre los proyectos de vida que queremos tener, tanto las mujeres como las personas con capacidad de gestar. La autonomía es algo central para pensarnos y ser sujetos de derecho. Si no tenés autonomía, no hay salud mental. Es sí, bueno. algo básico. Eh, también hay que preguntarnos eh, qué lugar hay para otras formas de realizarnos como personas que, estén, eh, que vayan más allá de este mandato de la maternidad. ¿Por qué tenemos que pensar solo en esa manera? de realizarlo. ¿Qué lugar hay para los deseos? ¿Qué lugar hay para hacerse otras preguntas? ¿Para plantearse otros recorridos de vida? ¿Otros proyectos? Sí, ¿qué lugar hay para la mujer también? Y la mujer, y digo cuerpos gestantes en realidad, porque no todas sí. se, se autoperciben mujeres, cuando, cuando deciden abortar o no. Porque siempre vamos a ser juzgadas, digo, si abortamos es porque abortamos y eh, quienes, hablando de esto del instinto maternal, ¿no? Quienes eh, tienen a sus hijos y los dan en adopción por cuestiones esto de, de falta de autonomía, independencia económica, lo que sea, uh -huh. eh, digo, también nos van a juzgar. <ríe> Entonces, se, es, es tu único camino para no ser juzgada es ser madre y ser buena madre. Nada de dejarla con niñeras ni bien nace. Nada de, de irte a trabajar los primeros, los primeros días antes de que se te cumpla la licencia. Digo, en todo momento vamos a ser juzgadas. Eso también tiene que ver eh, con lo traumático, si se quiere, de poder tomar una decisión sobre tu cuerpo. Sí, sí, tal cual. Uh -huh. Es como siempre nos van a juzgar por todos estos eh, imaginarios que circulan uh -huh. a nivel social. Porque eh, al estar en una sociedad heteropatriarcal, siempre esos imaginarios y esos mandatos van a caer con más peso sobre las mujeres y sobre todo el colectivo LGTBQ+. May, me interesa mucho la conexión que hicieron con la ley eh, de salud mental. Digo, ustedes como, como psicólogas, futuras psicólogas en caso de, de varias compañeras, ¿Qué, ¿Cómo ven la ley de salud mental? Porque ha habido muchos reclamos con respecto a eso. Digo, ya hablando del aborto, pero también de un montón de cuestiones más que tienen que ver con el tratamiento eh, de, de personas con problemas en su salud mental o que necesitan eh, apoyo de tratamientos médicos, eh, ya sea la medicina tradicional o no, no. Pero ¿cómo está eso hoy por hoy? Es algo bastante complejo. La ley de salud mental es una ley hermosa, una ley avanzada, pero cuesta mucho su implementación, porque a lo que apunta es a que a la desmanicomialización, se llama. Es decir, a que no haya más manicomios, hospitales monovalentes, y eh, apunta a que se hagan los tratamientos, si se quiere usar esa palabra, en centros de día, por ejemplo. Claro. En otros dispositivos que no apunten a la vulneración de derechos, porque sabemos lo que conlleva estar eh, en una institución psiquiátrica uh -huh. eh, y todas las violencias y las violentaciones que, que sufren las personas ahí. También algo central de la ley es que apunta a, a pensar a las personas con padecimiento mental desde el lugar de usuarias, no, no desde el lugar pasivo claro. de una persona sobre la que se hace un tratamiento, se realizan prácticas, sino que tengan un rol más activo en su propio proceso de salud. Uh -huh. En este sentido se piensa en la salud como proceso multideterminada, eh, pero es algo muy complejo, es como que eh, con el gobierno macrista se, se atentó mucho contra esta ley, eh, empezaron a derogar artículos en un momento, hubo movilizaciones, claro eh, y ahora bueno, está ahí. La ley está, pero cuesta implementarla. Es Otro ejemplo circular. de esto que mencionábamos, de la, la, la legislación un poco más avanzada de quienes la tienen que implementar o, o poner en sí. práctica. Uh -huh. Bien, Maggie, ¿algo más que te haya quedado en el tintero? Eh, no, bueno, la importancia, estuve escuchando que vino una representante de la campaña, sí. no me el nombre. Jenny. Eh, Jenny, uh -huh. No, bueno, eh, desde la comisión obviamente que apoyamos el, el proyecto de, de la campaña que se viene presentando hace 15 años, pero bueno, sin embargo también celebramos eh, que el Ejecutivo lo haya mandado y, y esperemos que sea ley. Eso esperamos. Bueno, también. May, muchísimas gracias y abrazo también a las compañeras de, de la Comisión de Géneros ahí de, de Psicología. Nos encontramos gracias. dentro de dos semanas. Dale, un gusto. Nos vemos. Hasta luego. Ahí se va Maggie Magdalena Gunini, una de las representantes de la Comisión de Géneros, eh, que siempre ahí estamos muy muy entrelazadas aquí de Radio Estación Sur con ellas en las redes, así que si la querés seguir, anda a, a nuestra historia, que está ahí no solo Maggie, eh, que es psicóloga con perspectiva transfeminista, sino también todas las compañeras de la Comisión.